Chicos, Pokémon GO es un juego que se volvió famoso y nos permite capturar Pokémon, ¿ok? Esto lo hacemos mediante la realidad aumentada de nuestro dispositivo. El detalle con este juego es que necesitamos salir a la calle para poder capturar a los Pokémon, eh, ir a las Poképaradas. Es decir, que en ciertas circunstancias esto puede ser hasta peligroso. Pero básicamente el juego consiste en capturar Pokémon mediante la realidad aumentada. Simplemente le tiramos la Pokéball y luego lo capturamos. Entonces es un juego bastante divertido, realmente es un juego que vale la pena Pero necesitamos tener eh, ciertos objetos, necesitamos salir a la calle Y esto puede llegar a ser peligroso en algunas ocasiones Porque podemos salir a lugares peligrosos Entonces les voy a enseñar un método para que jueguen al Pokémon GO sin la necesidad de salir de su casa. Bueno chicos, para este procedimiento eh, vamos a utilizar un software para poder jugar Pokémon GO desde nuestra computadora. Eh, en la comodidad de la casa. Y esto es bastante útil porque con este software vamos a poder eh, hacer esto. ¿vale? Eh, el programa se llama iAnyGo. Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video. Ustedes descargan el programa, lo instalan, obtienen una licencia y luego registran el software. Después de haberlo registrado, vamos a ejecutar este programa como administrador. Una vez acá, eh, en el programa vamos a tener tres opciones para poder cambiar la ubicación de nuestro dispositivo. Es decir, vamos a poder cambiar el GPS, la ubicación del GPS de nuestro dispositivo. Y eh, digamos que podemos utilizar este beneficio del programa para poder jugar Pokémon GO Es decir, nosotros podemos cambiar la ubicación de nuestro GPS Para podernos trasladar a ciertos lugares que no podemos trasladarnos fuera de casa eh, A la misma vez poder ir jugando Pokémon GO Tenemos tres opciones, la primera es, la, eh, es el cambio de ubicación O sea, cambiar la ubicación mediante un punto Simplemente seleccionamos ese punto y listo, y somos trasladados a ese punto pero en este caso Pokémon GO eh, al ser un juego eh, donde necesitamos movernos y trasladarnos Nosotros vamos a utilizar tanto la segunda como la tercera opción Son las mejores alternativas El movimiento de punto único es para eh, de un punto A a un punto B ser trasladados o Incluso como es un movimiento podemos seleccionar la velocidad del movimiento Del punto A al punto B para digamos agilizar el proceso Ahora... Este es muy bueno, pero yo creo que mucho mejor es el movimiento multipunto. Eh, en este caso, no solamente podemos cambiar la ubicación del GPS, sino que eh, vamos a hacerlo mediante un movimiento. Y no solamente podemos seleccionar uno o dos puntos, sino que podemos seleccionar ya varios puntos. Yo para este ejemplo les voy a enseñar este, eh, este apartado de acá. Para eso vamos a darle aquí donde dice entrar. Y ya vamos ahora a conectar nuestro dispositivo mediante el cable USB, nuestro iPhone en este caso. Una vez que conectemos nuestro dispositivo y después de que la computadora lo detecte, nos va a ubicar eh, en donde nosotros estemos actualmente. ¿ok? Aquí podemos visualizar que estamos en una ciudad llamada Pereira, es una ciudad de Colombia. Lo que voy a hacer a continuación es alejar un poco el mapa. Para que más o menos eh, puedan visualizar donde nosotros nos encontramos. ¿okay? Bueno, fíjense que aquí me indica el programa que nosotros estamos en Colombia. ¿ok? Pero bueno, vamos ahora eh, a acercar un poco el mapa para que ustedes puedan verificar cómo funciona el tema del multipunto. Y ya vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar varios puntos. Por ejemplo, yo voy a seleccionar este punto de acá... ¿Cierto? Ahí ya seleccioné el primer punto, ya después yo puedo irme hasta por, eh, yo no sé, vamos a irnos hasta Carulla, ¿Cierto? que es el segundo punto y vamos a irnos luego al megacentro, ¿Vale? Vamos al megacentro, vamos al megacentro, ¿Cierto? Y después nos vamos hasta la calle 14... Y después nos vamos al bosque de las calles Realmente nosotros podemos jugar con, con el mapa, vale con la ubicación No solamente eh, podemos seleccionar varios puntos eh, así nada más Sino que podemos irnos hasta cualquier dirección del mapa, del globo terráqueo Pero lo más interesante es este apartado en la velocidad Ya que aquí podemos seleccionar una velocidad determinada Es decir, nosotros acá podemos dirigirnos eh, o sea, podemos seleccionar la velocidad como si estuviésemos caminando, como si estuviésemos trotando, como si estuviésemos corriendo, como si estuviésemos en moto Bueno, realmente eh, hay bastantes opciones acá Vamos a seleccionar la máxima velocidad, que en este caso es 36 km por hora Y ya después de hacer esto, ya es cuestión de darle aquí donde dice empezar a moverte Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir Pokémon GO ¿Sí? Aquí pueden visualizar que actualmente nos encontramos en la misma posición, ¿sí? Aquí tenemos los mismos Pokémones que vimos al inicio. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es darle clic al botón que dice empezar eh, a moverte, ¿vale? En el software de iAnyGo. Aquí eh, prácticamente nos suelta una advertencia de que eh, bueno, es importante cerrar las aplicaciones. En este caso no lo vamos a hacer, pero bueno, es recomendable hacerlo. Vamos a marcar la casilla, le damos a continuar y vamos a ver cómo eh, somos trasladados. Fíjense que automáticamente nos teletransportamos y ahí nuestro personaje se está moviendo eh, mientras el programa eh, también lo hace. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir jugando al Pokémon GO mientras nos trasladamos. Podemos ir a los gimnasios, podemos irnos hasta las poco paradas. Es decir, podemos hacer absolutamente todo mediante un movimiento. Y entonces eso está espectacular porque no necesitamos salir desde la casa. Nosotros aquí, si tenemos alguna Pokeparada cerca, podemos... Eh, trasladarnos o ubicarnos o podemos capturar Pokémon. Entonces, esto está bastante interesante, muchachos. Eh, recuerden que esto es un programa súper útil llamado iAnyGo y este programa no solamente lo vamos a poder utilizar en Pokémon GO, también lo vamos a poder, poder utilizar en otras aplicaciones que requieran de, eh, el cambio del GPS. Entonces, de esta misma manera nosotros podemos Cambiar la ubicación de nuestro dispositivo sin la necesidad de salir desde la casa. ¿okay? Entonces está bastante interesante. Fíjense que ahí eh, podemos acceder a las Poképaradas. Y bueno, o sea, está espectacular. De esta manera nosotros podemos... Eh, fíjense, vamos a capturar este Pokémon. Si ¿Sí ven que podemos irnos eh, hasta otra dirección sin la necesidad de eh, trasladarnos. Ahora vamos a capturar este Pokémon... Un Piplop y ahí lo tenemos chicos, es decir, está jugable, está jugable Pokémon GO desde la casa y eh, solamente necesitamos una computadora. Así que pues nada chicos, recuerden que toda la información va a estar en la descripción de este video, ¿vale? Para que puedan descargar e instalar el programa de iAnyGo -E y que no tengan la necesidad de salir eh, de la casa y puedan utilizar eh, su computadora para poder jugar Pokémon GO.